Muy buenos días, soy el licenciado David Peña Castillo, presidente de la FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y del proyecto Pide un Deseo México. Es un placer poder comunicarme con ustedes. Somos una institución que se encarga de apoyar a enfermos que tienen padecimientos poco frecuentes. Nuestra actividad ha sido en todo México y ahora mismo estamos muy contentos de ser parte de Hacerla, una organización nueva que está trabajando por todos los latinoamericanos. Eh, por otro lado, quiero informarles que eh, con respecto al Día Mundial de las Enfermedades Raras, tenemos tres eventos específicamente importantes. Uno, que tiene que ver con un eh, ejercicio en la Cámara de Diputados, donde va a haber una sesión magna, va a haber una galería de fotografías, va a haber eh, intercambios de ideas entre asociaciones Etcétera. La Comisión Nacional que auspicia la cobertura a las personas bajo seguro popular. Ahí sacaremos una fotografía de gran formato con todos los funcionarios importantes y todas las personas que trabajan ahí, levantando sus manos para señalar el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Por último, tenemos un evento muy importante en el ISTE que es una mesa de diálogo insertada dentro de un programa de conferencias, que durarán cuatro horas. Esperamos que a todos los eventos nos acompañen muchas organizaciones que en México trabajan por nuestros enfermos. Eh, yo diría que eso es lo más importante para el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Con respecto a lo que nosotros queremos transmitir a otras asociaciones en el mundo, es lo siguiente. El problema que tienen nuestros enfermos es uno, acceso. Si no tienen acceso, no tienen oportunidad. Esto para aquellos que tienen tratamiento. Para quienes no tienen tratamiento, todo el trabajo que tiene que ver con envolverlos cálidamente para que se sientan cobijados es muy importante. Porque no solo las personas con tratamiento deben ser atendidas. Por supuesto también aquellos para quienes no existe tratamiento, pero podemos darles amor, cariño y comprensión. Por último. Los retos más importantes a los que se enfrentan los enfermos con padecimientos poco frecuentes en México son tres. Uno, el diagnóstico tardío. Dos, la imposibilidad de encontrar rutas o caminos que manejen un manual de procedimientos para llegar a lo que requieren. Y tres, como ya dije, acceso. Porque cuando se ha caminado el camino, cuando la vereda está lista... Si no hay medicamento, todo el trabajo anterior no sirvió de mucho. Hay asociaciones que tienen pacientes que han recorrido todo este camino y cuando llegan a la última parte, a la etapa del de medicamento, se topan con una gran cantidad de problemas. En México, como en muchas otras partes de Latinoamérica, el acceso por medicamentos autorizados es verdaderamente complicado. Por lo que, a través de Pide un Deseo y Hacerla, queremos invitarlos a que se unan en una red latinoamericana para que podamos sacar adelante estos problemas. No va a ser sencillo, es bien complicado, pero la única oportunidad que tenemos es crear un trabajo robusto al tiempo que permita que en un día, en una noche, podamos tener bajo información categorizada en la red todo lo que necesitamos para poder trabajar para nuestros enfermos. Mi más acalorado abrazo y mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por cooperar con nosotros. Muchas gracias, repito, soy David Peña y ha sido un placer comunicarme con ustedes.